M Animal, és la moda, te quiero ¡Oh! ¡Qué collar tan bonito! ¡Papi! asada ¿Sabes que me llamas con tanta emoción? ¡Papi! ¡Que me trazo con Max hoy mismo! ¿Te casas? Dale. <risa> Unos momentos después... <risa> no. Ay, ¿qué tienes? Mami, ¡Que ya es hora de la boda! ¡Tenemos que irnos ya! ¡No, Dasha! ¡Piénsatelo, va! ¡Piénsatelo! Si tú eres mi princesita perruna, deja Maxi grande Estamos aquí reunidos para celebrar el compromiso de Dasha y Max. ¿Sí? ¡Adi! ¡Compórtate! <risa> ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡No lo puedo evitar! Ahora daréis vuestro compromiso el uno al otro. Dasha, ¿quieres como esposo perruno a Max? ¡Sí, quiero! ¡Max! ¿Quieres como esposa perruna, Dasha? ¡No, lo que quiero! Pues yo os declaro: marido y mujer perrunos, ya pueden lamerse. ¡Ahhh! Nadie por allá. Parece que tengo vía libre para gastarle una broma, Sergio. Sergio, como cada mañana, saldrá del baño después de haber... Chicos, ni se os ocurra entrar ahí. Entonces, Sergio, no se dará cuenta de la marca que hay en el suelo. ¡Y la pizarra activando así el mecanismo de mi me trompa! ¡Oh no! ¡Esto no pinta bien! ¡Yo creo que todo es lo contrario! <risa> ¡Pues al final sí que pinta algo! Diablico de las tarices. Tranquilo, papi! No merece la pena enfadarse así. Tú deja que hable con él. Vete a lavar la caranda. Vale, da, te haré caso. ¿Cómo? ¿Sergio Tienes que parar de hacer bromas porque si no... ¡Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla! oh mi heroína! bla bla bla bugi! ¿Me estás escuchando? ¡Oh, es claro. escuchar su voz angelical Año. que tiene! ¡Oh, es tan dulce! ¿Eh? Sergio, ¿me haces un favor y le da este ramo de flores a Dasha? No sea una broma de las tuyas, ¿no? No, esta vez no, te lo prometo. Hmm, vale, vale. ¿Dasha? ¿Dónde te has metido? Que tengo una cosa para ti. ¿Eh? Taza, ¿dónde estás? ¡Lo mato! <risa> ¡Quiero casarme contigo! ¡Dentro de una hora en el pasillo de nada. ¡Siempre tuyo! y Bogi! ¡Chico! ¡Me ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Ya voy, papi! ¿Eh? ¡Pero si estaba aquí, Dasha! ¡Ya estamos otra vez con las bromas, papi! Hoy estamos aquí reunidos para celebrar la unión de Jugibuggy y su amada. ¡Delante! ¡Que entre la novia! Ahora entrará Dasha con su vestido de boda, preciosa, blanquita y. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! <laughs>